Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo sé que estamos en un lado diferente Justo ahorita acabo de grabar un video a mi canal secundario jugando Roblox y cosas así eh, Entonces por eso ya que tenía todo aquí armado, mi luz y la compu y todo, dije bueno Aquí voy a grabar el video para este canal también, nunca he grabado en este punto así que Desbloqueado otro fondo Ahí me dicen si pasa algo por el espejo O acá en las puertas del patio Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre... Una cosa que ahorita anda como moviéndose, ¿no? Que es, eh, como ustedes supieron, pues se estrenó en Netflix recientemente aquel eh, como documental del famoso misterio alrededor de la muerte de Elisa Lam en el Hotel Cecil. Entonces vamos a estar hablando de la maldición que hay en el hotel. O sea, esta muerte, la muerte de Elisa. Es una de tantas, no se imaginan cuántas cosas han pasado dentro de ese hotel, como diría mi madre El mal expresa de diferentes maneras y así como que hay lugares donde se concentra Y efectivamente, imagínense ustedes ser los dueños del Hotel Cecil y que te hablen a cada rato Porque una persona o ya se suicidó, o ya la mataron, o esto, o lo otro, o aquello Han pasado un montón de cosas que ustedes a lo mejor no tenían ni idea, así que hoy se los voy a contar yo aquí en este videito en el nuevo fondo de aquí de mi casa. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal y nunca vayan a Hotel Cecil. Y porque si no, pues todos los fantasmas que hay los van a perseguir y todo por no suscribirse a este canal. No sé qué sentido tiene, pero sí. Ay, oigan, es que está bien raro, fíjense. Yo siento que me muevo y que no se mueve mi reflejo. Qué miedo. Y bueno, um, van a estar apareciendo por aquí mis redes sociales. Recuerden seguirme también en mi canal secundario por si quieren verme jugar Roblox y demás. Solamente tienen que buscar Marijo 2 y ya, pero con letra, no con número. Y bueno, fantasmitas, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videito? Fíjense que una de mis mejores amigas y yo estábamos este, planeando un viaje a Los Ángeles y ella fue la que me dijo que estaría súper padre que nos hospedáramos una noche en el Hotel Cecil para ver qué, o sea, bueno, para grabar videos, ¿no? O sea, de qué pasa, de que pues lejos de todo lo que ha ocurrido dicen que se escuchan un montón de cosas. Pero bueno, vamos adelante con este Caso. Este hotel Cecil ya últimamente se le conoce como Stay on Main, así se llama ahora el, el hotel, aunque bueno... Su nombre y por lo que es más conocido, pues es el Hotel Cecil. Abrió sus puertas con 700 habitaciones decoradas al Art Deco, que yo soy diseñadora de interiores, así que pues yo sí sé qué significa eso. Díganme si ustedes saben qué estilo es ese Art Deco. Y está ubicado, pues como les dije hace un ratito, en Los Ángeles. Ahora, en el tiempo en el que este hotel fue abierto, han de cuenta que eh, el hotel estaba en una zona y esa zona estaba un poco... No tan poblada, vamos a decirlo así. Pero cuando se abre el hotel, se empieza a llenar alrededor, todas las calles alrededor, como de homeless o de personas que no tenían casa. Entonces eso empezó a hacer que este hotel, pues pues tuvieron un poco de problemas, ¿no? Porque pues la zona se empezó como a ser fea o a ser peligrosa y pues no mucha gente se quería hospedar ahí. Pero como estaba barato, siempre, creo que solo costaba creo que 19 dólares la noche en ese hotel, pues estaba bonito. Entonces pues la gente sí se quedaba ahí, pero fue cuando empezaron a pasar un montón de estas cosas. Y bueno, antes pues sí querían quedarse ahí y ahorita la gente pues se queda ahí. Más que nada por la fama de, no tanto porque se quieran quedar en el hotel porque está hermoso. Ok, una de las primeras, pues la muerte de Lisa, ¿no? O sea, todos sabemos la historia y si no, pues aquí les va un breve, breve, brevísimo resumen. Ahora sí que sin teorías ni nada, simplemente lo que es el, el caso en sí entonces este caso fue en el 2013 uno de los más famosos, les digo que Netflix acaba como de estrenar su documental sobre esto, eh, fue sobre Elisa Lam, tenía 21 años ella era estudiante universitaria que viajó desde Vancouver hasta Los Ángeles donde se encuentra el hotel, ahora se dieron cuenta de que algo estaba pasando descubrieron a Elisa muerta porque las demás personas del hotel pues se quejaban de que no había mucha presión en el agua que había Baja presión, entonces la gente sube a los tinacos de arriba en el techo del hotel y ahí es donde se dan cuenta que está Elisa en uno de esos tinacos y la ropa estaba como que aparte. Habían dicho que esto había sido como, pues sí, un ahogamiento accidental, aunque sí estaba muy raro de que una persona que estuvo, o sea, que no conocía el hotel, que estaba hospedada ahí y demás, pues supiera perfectamente y se metiera ahí y así está como muy raro, o sea, todo lo que rodea este caso está raro. Entonces, pues el caso se volvió como un poco más siniestro. Y además de que ya checando grabaciones y eso, se ve a Elisa haciendo cosas raras antes, es decir, como, como si escondiéndose de alguien en el elevador, como hablando con alguien y por eso es que la gente decía que pues O una de dos, o un demonio la estaba persiguiendo O un asesino serial la estaba persiguiendo O pues que tenía algún ataque psicótico Y por eso se estaba comportando así El caso es que después de este comportamiento extraño Pues ocurre lo peor que les digo Pues fue que la encontraron allá arriba y no supieron ni por qué Ahora, hay otro documental en Netflix Que no sé si ustedes lo vieron Sobre Richard Ramírez Apodado el acosador nocturno Él fue uno un asesino serial de pues sí, de Estados Unidos, también medio famosillo también pueden encontrar el documental en Netflix y pues mató a un montón de personas o sea, de verdad, sus asesinatos fueron yo vi el documental y decían que casi siempre un asesino serial tiene como un una marca, o sea, casi casi una marca de agua, hacen lo mismo en todos y cosas así, y, y Richard Ramírez no la tenía, o sea, era como que hacía lo loco, no sé, sin razón alguna ni nada, y eh, de hecho el juez que llevó su caso describió todos sus asesinatos como... Crueldad, insensibilidad y maldad más allá del entendimiento humano y ¿qué creen? Richard Ramírez también se hospedó en el Hotel Cecil y les digo como en esta zona había muchos homeless y así este alrededor pues también fueron víctimas de algunas de las fechoreas de Richard y pues no hubo como mayor sospecha ¿verdad? porque pues a un homeless como que no, no lo reportan inmediatamente ni nada y pues él tuvo el tiempo para... Otra de las grandes muertes misteriosas alrededor de este hotel es la de Elizabeth, que le llaman la Dalia Negra. La encontraron una madre y su hijo pequeño, pero es que este estuvo brutal. Esta persona, Elizabeth, era una aspirante a actriz, entonces pues ella pues le gustaba ir como que a hoteles, a bares y así como que a buscar personas que buscaran actrices y productores de cine y demás. Justamente la habían visto que estaba en el Hotel Cecil con, pues sí, con algunas personas. Y, híjole, su, su caso, imagínense cómo tendría que estar el cuerpo para que las personas, esta madre y su hijo, que la encontraron, al principio no sabían qué era, pensaban que era un maniquí. ¿Y por qué pensaban que era un maniquí? O sea, ustedes dirán, ¿cómo un maniquí si son partes del cuerpo? Bueno, lo que pasa es que ellos encontraron una parte del cuerpo porque la rebanaron así tal cual. Y tú dices, ay, ¿cómo? O sea, pues el sangre vivo y todo, pues no. Aquí, este caso, han de cuenta que le cortaron, fue cortada completamente por la mitad de la cintura y su cara... Había sido como que de la boca hasta las orejas, o sea, le hicieron una sonrisa gigante Y eh, todas las partes del cuerpo habían sido lavadas a fondo Entonces no tenía ni una gota de sangre, es por eso que lo confundieron con un pedazo de plástico Y de hecho también le habían puesto como, o sea, el cuerpo en cierta posición Y por eso es que las personas pensaron que era un maniquí, ¡qué horror! Y a raíz de que no hubo ni una gota de sangre, no había huellas ni nada porque pues el cuerpo estaba muy bien lavado Nunca supieron quién. Otro asesino en serie como Richard Ramírez fue Jack Unterweger. Creo que lo estoy pronunciando bien. Él era periodista y ya había estado como ligado a otro asesinato... Pero mmm, como que lo dejaron salir por buena conducta y así como de que, ay no, sí, es que él no era tan culpable y cosas así. Bueno, ya que lo dejan salir, asesinó a 11 mujeres más alrededor de Viena, Praga y Los Ángeles. Con el mismo método, él sí tenía su marca de agua como les dije, en el caso que no tenía Richard Ramírez, él sí tenía su marca de agua, entonces cuando iban encontrando estas mujeres pues llegaron a él porque ya era el mismo método que había utilizado eh, la vez anterior. Y pues también estuvo hospedado en este hotel, de hecho salía a dar vueltas, estaba hospedado en el hotel y por la misma zona... Por la naturaleza de la zona donde estaba el hotel, él salía y daba sus vueltas y seleccionaba víctimas y demás. Y pues, nada, nunca, no fue sospechoso, les digo, hasta que ya encontraron a las víctimas y pudieron hacer la unión. La siguiente estuvo Gacha. Se llama eh, Paloma Goldie, le llaman Pigeon Goldie. Este fue un asesinato sin resolver. Este fue un asesinato sin resolver que todavía persigue al hotel hasta la fecha. Ella era una operadora telefónica retirada. ¿Y por qué le llamaban Paloma Goldie o Pigeon Goldie? Porque... Ella era muy conocida porque siempre salía con su bolsita de alpiste y así a darles de comer a las palomas Y pues Pigeon es paloma en inglés, entonces por eso la, pues sí, la ubicaban Hasta que en 1964 fue encontrada muerta en su cuarto de hotel, del Hotel Cecil La habían agredido horrible, apuñalado y demás Y de hecho en su cuarto de hotel, todo saqueado porque pues le robaron lo que había y así Todavía encontraron pues su bolsita de alpiste porque iba a ir a darles de comer a las palomas. Este caso de esta persona fue también uno de los más sonados, en, así como que en los medios, además del de Elisa, porque no hubo, eh, pues sí, un culpable. Sí, sí detuvieron a alguien porque andaba caminando así como con su ropa manchada de sangre, pero este, días después eh, se dieron cuenta de que no era, su nombre fue limpiado y el asesinato de Pigeon Goldie, pues nunca nunca fue resuelto. Este está bien raro, es por lo que les digo que de verdad este hotel parece que tiene una maldición o algo pasa dentro de ahí, les digo como dice mi mamá, el mal se, se concentra en un punto y a lo mejor este es uno este es uno de los casos más raros que pensaron que había sido como un doble homicidio, pero no, fíjense era una, una pareja ¿no? el esposo se llamaba George Gianini, tenía 65 años y se estaba hospedando con su esposa de 27 años de edad, Pauline entonces ellos pelean y lo que hace George, el esposo, es salir así como de que Ay, bueno, ahí te quedas después de la discusión, yo me voy a caminar Ella lo que hace es con todo el coraje que traía de la, pues, sí, de la discusión Se puede escribir una carta como de despedida, tipo, pues, ¿Soy la escribe ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hace es abrir la ventana y salta, o sea, se crea aventar del balcón, salta ¿Pero qué creen? O sea, díganme qué cantidad de coincidencias tendrían que pasar para que justo cuando ella salta, su esposo va caminando justo abajo del cuarto. O sea, va caminando y ella saltando, le cae encima del golpe, ella muere, y del golpe que le dio ella, él muere. O sea, murieron los dos al mismo tiempo, en el mismo lugar. Es demasiada coincidencia. Y este es otro caso de una pareja. Un, un matrimonio, estaban hospedados ahí en el hotel y de repente ella, la esposa que se llamaba Dorothy empieza a tener este, como dolores de estómago se despierta, su esposo está ahí dormido y no lo quiere despertar por lo que va al baño ahora, ella no sabía y entonces se pone a dar a luz ahí en el baño o sea, está embarazada, da a luz y ella así como... o sea, en medio de que fue un shock emocional así de a ver qué pasó, ahora tengo un bebé, bla bla bla bla Pensó que estaba muerto porque el bebé no se, no se veía. ¿Y saben qué se le hizo lo más fácil de hacer a la mujer? Pues abrir la ventana y ¡pum! Aventarlo así como, bueno, pues ya me deshice de él. Pero pues obviamente la policía de Estados Unidos es efectiva en algunos casos. Y luego luego se dieron cuenta de que ahí pues había ha habido algo por la sangre, por bla bla bla bla. Y se dieron cuenta de que... Realmente ella había sido y sí la arrestaron y todo, pero utilizaron en su defensa de que ella estaba como mentalmente confundida o en shock y demás, por lo cual hizo que reaccionara así y pues fue puesta en libertad. Obviamente les digo, cuando encontraron el cuerpecillo, pues ya no tenía vida. Ahora, como este hotel tiene muchos años abierto, hubo una oleada de muertes que ocurrieron ahí. Ok, ahí les va. En 1931, una persona de 46 años fue encontrada muerta en su habitación después de comer cápsulas venenosas. Este fue el primer caso de suicidio que se dio dentro del hotel. Al año siguiente, otra persona de 25 años fue encontrado por una de las mucamas en una habitación, muerto de una herida que él mismo se había hecho con una bala. O sea, bueno, con una pistola, pues... Después, dos años después nada más, o sea, en 1934, un sargento del cuerpo médico fue encontrado con la garganta cortada que él mismo lo había hecho. O sea, después, tres años nada más después, les digo, pobres dueños de este hotel que año tras año una tragedia de este estilo en su hotel, pero bueno... En 1937 el cuerpo de Grace fue descubierto envuelto en los cables telefónicos después de saltar de una ventana del noveno piso, o sea, la encontraron colgada, no sé. Un año después nada más, o sea, en 1938, el cuerpo de Roy Thompson de 35 años fue encontrado en el tragaluz de un edificio cercano Después de que él también saltase desde su habitación, se les hace como muy fácil saltar a ellos de ese hotel, no tengo idea. Dos años después nada más, en 1939, un oficial de la Marina fue encontrado muerto después de ingerir veneno. Solamente tenía 39 años y así se desencadenó una ola de muertes en este hotel. Y entre ellas varios arrestos más, por ejemplo, una persona de 26 años que era ex paciente de un hospital psiquiátrico, ya, pues dijo, ah, déjenme voy a visitar Los Ángeles, ok. Rentó una habitación en el hotel. Lo que hizo después fue irse a comprar una escopeta. En Estados Unidos te venden pistolas como si fueran dulces. Se subió tan tan, tan al techo del hotel, disparó ta, ta, ta, ta, ta, ta, hacia la calle. No le dio a nadie, o sea, no fue como que su intención no era matar a nadie ni nada. Simplemente quería probar el experimento social de que pues era muy fácil... Que una persona hasta enferma mental consiguiera una pistola. Y eso fue todo. Pero bueno, fue arrestado. Y bueno, entre... Esto es como actividad de los humanos, ¿no? Pero bueno, también se hizo muy famoso en el año 2014. Tan solo un año después de lo de Elisa... Eh, unas imágenes como de algún cuerpo fantasmal que había así, que la gente pues sí le tuvo mucho miedo y dejen de eso, también dicen que en el hotel pues se escuchan muchas cosas o sea, es imposible que después de tantas personas, tantas almas así perdidas, tantas así, el hotel esté limpio y que no ocurra absolutamente nada. O sea, es imposible para mí pensar que el hotel no pasa nada porque... Vean todo el historial que tiene y eso como un breve resumen porque, híjole, de hecho el otro día eh, estaba en TikTok y vi una persona que vive justo enfrente de, del Hotel Cecil y que dijo que la verdad siempre estaba en sus tiempos libres como viendo las ventanas del hotel para ver si algo ocurría. Y ahí grabó a alguien de una persona que también está así asomada en las ventanas y le está diciendo, hey, ¿estás bien? ¿estás bien? Luego, luego llegó la ambulancia y todo, y la persona dijo, ah, sí, estamos grabando nada más, no pasa nada. Nunca encontró que estaban grabando, no se veía en cámara, se veía que estaba ya sola, entonces es algo... Algo que ocurre ahí, no sé si estilo como el bosque maldito en Japón, algo así, no, no tengo idea. Así que ustedes díganme, ¿creen que ah, existe algún tipo de maldición por la cual las personas actúan alrededor del hotel así? ¿O simplemente son puras coincidencias desagradables, pobres eh, de las personas que se hospedaron ahí en esos tiempos? Y pobres de los dueños y pobres de las personas que pues ahí sufrieron sus últimos minutos Y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya intrigado Intrigado, sí, igual que a mí Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video Recuerden suscribirse, los quiero mucho, nos vemos al siguiente Besitos, bye